El Seprona localiza un lugar donde había 15 perros en Poveda de la Sierra... ...se encontraban en una situación higiénico-sanitaria muy deficiente. En una inspección practicada por agentes del Seprona... ...de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara... ...en un supuesto núcleo zoológico de la localidad de Poveda de la Sierra... ...se han encontrado 15 perros que presentaban numerosas irregularidades... ...en materia higiénico-sanitaria y medioambiental... Los animales no estaban identificados con el obligatorio microchip, además de no tener suministradas las vacunas obligatorias exigidas en Castilla-La Mancha. Por otro lado, la instalación no presentaba libro de registro y no se encontraba dada de alta como núcleo zoológico. La actuación se ha saldado con la denuncia de la titular de los animales ante las administraciones competentes.